Hola amigos, soy Guillermo Vélez y en esta ocasión os traigo un vídeo en el que os voy a mostrar cómo podemos, en un momento dado, si tenéis problemas con vuestro equipo, no os funciona demasiado bien y queréis volver a un estado como en el, que, el momento en el que os lo dieron, podéis resetearlo guardando todos vuestros ficheros, solamente reseteando el sistema operativo. Podéis resetearlo borrando también todos los ficheros, eso sería por ejemplo si yo, por ejemplo, tengo un PC y quiero entregárselo a un amigo, quiero regalárselo a alguien de mi familia. Pues entonces utilizaría esta opción. O imaginemos que tengo el PC, lo tengo muy lleno de virus, muy, muy mal, y entonces, pues entonces la otra opción que os quedaría es también eh, completamente formatear eh, el PC. Os vengo a explicar cómo, cómo haríamos eh, todo esto. Eh, bueno, en primer lugar, tengo aquí un PC en el que he, hecho, he puesto una, unas, unos ficheros de test. Y he instalado un par de aplicaciones, el Google Chrome y el 7zip, a modo ilustrativo, para que podáis ver lo que ocurre con ellas. Eh, eh, en uno de los casos, si nosotros, si nosotros venimos aquí y nos vamos aquí a Data Security, nos vamos aquí a Recovery y le damos aquí a Get Started, tenemos, como comentaba, las dos opciones para hacer un reset del PC. Podemos hacerlo guardando mis ficheros, pero nos va a borrar todas las aplicaciones, o podemos hacerlo guardando ficheros y borrando aplicaciones. ¿Qué pasa? Eh, la primera cosa a tener en cuenta, en los dos casos, en los dos casos y si cualquiera de las opciones que utilicemos, debemos coger y tener en cuenta que debemos guardar nuestras claves de las aplicaciones que tengamos instaladas, nuestras keys, entonces tenemos primero que tener controlado dónde las tenemos guardadas y entonces una vez que las tengamos guardadas entonces podremos hacer cualquiera de las dos opciones porque si borramos las aplicaciones y luego resulta que no sabemos dónde está la clave de la aplicación para poder eh, utilizarla pues vamos a tener un problema. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es que sería interesante poder guardar los drivers porque los drivers de, de, del hardware, de la impresora, normalmente ahora en el. Ahora hoy en día Windows 10 normalmente trae muchos drivers y es, son muy pocos los drivers que hay que instalar, pero es posible que vosotros tengáis algún hardware específico que haya requerido de un driver que os haya costado mucho encontrar y si hacéis cualquiera de esas dos opciones lo vais a perder. Entonces lo que podéis hacer para que, para más que nada para poder ejecutar la segunda opción y que no perdáis ese driver, pues lo que se puede hacer sería vendríamos aquí. Disk Management y variamos un eslincado del volumen, utilizaríamos un poquito de espacio libre que tengamos en nuestro propio disco para guardar ahora lo veréis esos drivers, vamos a por ejemplo vamos a coger, eh, vamos a coger la calculadora bueno esto me lo sé directamente 4096 que son 4 gigas Ahí tenemos 4 gigas. Creamos un volumen simple, le damos la primera unidad que esté libre y le ponemos aquí Data Backup. Muy bien. Ahí ahora tenemos en nuestro equipo, vamos a tener disponible otra unidad que se llama Data Backup. Entonces ahora cogemos y abrimos PowerShell Como administrador. Bien. Y vamos a ejecutar un comando que nos va a permitir hacer backup de los drivers. A ver si soy capaz de encontrarlo entre mis apuntes. Y sí, aquí está. Aquí está, ¿vale? T-Driver Backup. Sí, ahí no lo vamos a Le damos aquí. ahora aquí vemos que tenemos un backup de todos nuestros drivers que teníamos instalados aquí son muy poquitos porque no teníamos apenas instalado ninguno entonces, ahora ya podemos proceder con seguridad a hacer lo que cualquiera de las opciones entonces, venimos aquí y vamos a probar lo que pasaría si le damos a guardando mis ficheros a vosotros os saldrá en español para hacer un reset del PC guardando vuestros ficheros le dais aquí mencionar que ¿Por qué lo hemos hecho esto de crear una unidad D? Porque esto lo único que va a hacer es tocar la unidad C. No va a tocar las otras unidades de vuestro PC. Por lo tanto, esta es la, solu la, la, la, esa es la solución para que podáis guardar vuestros, eh, algún fichero que no queráis que sea, que sea destruido, aunque, aunque utilicéis la segunda opción. Vamos allá, vamos a darle a Reset. Lo está preparando. Bueno, y ahora ya os aviso que este proceso va a durar pero un buen rato. Es bastante largo. O sea que tened paciencia. Yo ahora voy a parar el vídeo para, mientras esto se hace. Pero vosotros debéis tener bastante paciencia. Se va a reiniciar el PC, va a empezar eh, ejecutándose, se va a reiniciar otra vez. Pero bueno, se acabará haciendo y se acabará haciendo bien. Ahora os, lo podré, ahora os lo enseñaré. Bueno, nuestro PC se ha reiniciado. Ya, pasa, ya ha empezado... Resetting this PC. Reseteando este PC. Y bueno, y ahora va a seguir otro buen rato en este estado. Os lo digo, os lo voy informando para que no os preocupéis si veis que os ocurre esto. Es normal. Y va a tardar mucho rato. Bueno, se ha reiniciado Windows otra vez. Y ahora dice Installing Windows. Pues nada, a esperar. Bueno, pues por fin ha terminado. Vamos a ver cómo, cómo ha quedado. Bueno, ha tardado un poquito en iniciar sesión. Debe ser porque crea algo nuevo en el perfil o algo al haber reseteado el PC. Como, como habíamos dicho, aquí podemos ver el, el, el fichero, lo ha conservado. Eh, Nos ha borrado las aplicaciones, correcto. Y, y vamos a ver en C el fichero que habíamos creado también. Pues aquí lo tenemos test, también lo ha guardado vamos a ver, ¿cómo, ¿cómo haríamos ahora si tuviéramos algún hardware o algo que nos ha dejado de funcionar? ¿cómo haríamos para instalar los drivers? pues nos vendríamos aquí a device manager no sé, imaginaos que es uno de estos de aquí pues le dirías aquí eh, update driver o bueno install driver, ahora como está desinstalado pero bueno, como está instalado pero bueno en vez de dejarlo que buscase de manera automática, pues le diríamos buscar y le daríamos a indicarle la unidad que hemos creado, nuestra carpeta de drivers. Driver backup. Ok. Y le daríamos a siguiente. Y él automáticamente encontraría ahí los drivers de ese dispositivo. Bueno, pues de nuevo, vamos a explicarlo muy rápido para poder poner un marcador y que no haga. y poder poner trocitos de vídeo independientes, capítulos. En esta ocasión vamos a resetear. Pero eh, vamos a borrarlo todo completamente. Vamos a borrar los ficheros y vamos a borrar las aplicaciones. Para hacerlo podemos hacer igual que antes. Igual, cogemos, nos vamos aquí. Disk Management. Cogeríamos nuestra unidad esta y haríamos un esrincado del volumen. En el caso, esto es en el caso de que no tuviéramos un USB disponible o un pendrive. Si tuviéramos un pendrive o un USB disponible, pues podríamos guardar eso mismo en el, en el pendrive o en el USB, en vez de crear aquí una unidad con los... Porque esto lo que estamos haciendo es coger espacio libre de nuestra unidad C y convertirlo en otra especie de... en otro disco. Entonces, para poder usarlo para guardar ficheros que nos interesan. Entonces, crearíamos el disco. Yo lo he creado antes de 4 GB, 4096, pero vosotros es simplemente multiplicar 1024 por lo que queráis de gigas que tengáis libres y que queráis crear vuestro disco de backup. Pues lo ponéis aquí y le dais string, ¿vale? Yo en este caso dejo el otro que ya estaba creado. Entonces luego vendríamos aquí, le daríamos a PowerShell, lo ejecutaríamos como administrador. Y cogeríamos y y le daríamos le daríamos aquí y nos haría nuestro nuestro exporte de los drivers vale pues ahora nos venimos aquí cuando ya tenemos nuestros drivers guardados recordemos cuando ya tenemos nuestras claves de todas las aplicaciones guardadas nos venimos aquí security recovery vamos a iniciar y esta vez sí esta vez vamos a hacer un borrado de todas las aplicaciones y también los ficheros. Todo borrado, limpio, para que se lo podamos regalar a nuestro amigo, a nuestro familiar, a quien sea. Le damos. Nos está avisando que va a borrar todos los ficheros, todas las. Todos los. Todo lo de. Todas las aplicaciones. Y bueno, ya lo dicho. Pues nada, esto tomará otra vez un rato largo. Enorme, de hecho. Tengo la, la grabación mientras pasa. Esta vez no voy a ir haciendo cortes por el medio, pero... Tarde lo que tenga que tardar. Se reiniciará, como he dicho, varias veces. Se quedará la pantalla en negro. No os preocupéis. Simplemente darle tiempo y dejar que, que ocurra. Bueno, pues podemos ver que ya se ha reseteado. Y en esta ocasión nos, nos pide introducir todo desde el principio o sea, es un reseteo total del, del sistema vamos a ponerle, mira, esta vez vamos a poner España tenemos que aceptar el ICES Agreement bueno, aquí es lo que ocurre siempre cuando instalamos un Windows podemos utilizar nuestra cuenta de Microsoft y se conectará, se, se sincronizará con con los dispositivos donde tengamos nuestra cuenta de Microsoft o podemos utilizar la opción de Domain Join y crear una cuenta local en el PC que no tiene nada que ver con nuestra cuenta de Microsoft Ahora nos hará que introduzcamos las preguntas de seguridad Voy a parar esto porque no, tiene, no merece la pena hay que, Son tres preguntas y hay que introducir la respuesta que queréis a cada una Bueno, después de introducir las preguntas de seguridad que sirven para recuperar vuestro password si hubiera cualquier problema eh, aceptamos o oh, no Teníamos, no tenía que darle dado eso pero bueno eh, eso es por si queréis utilizar voice recognition yo a todo esto le doy que no porque no pues porque no lo utilizo y no me gusta que localicen donde estoy ni encuentren mi dispositivo pero, pero a vosotros podría ser útil en un momento dado no tengo es una máquina virtual no tiene nada para escribir Bueno, pues ahí lo tenemos, listo para logarnos, ya está. Y ahora este PC está completamente limpio, no tiene ninguna de las aplicaciones que hayamos instalado. Está como nuevo. Tampoco tiene los ficheros. Lo único que conserva es, como digo, como trabaja sobre C, lo único que conserva son los drivers que guardamos aquí en Data Backup. Como esto ya no nos sirve, lo podemos borrar tranquilamente. Bueno, y luego nos vamos ahí a Disk Management y podemos volver a aprovechar el disco que habíamos cogido para backup de nuestros datos. Lo que primero tenemos que hacer es borrar eh, este volumen. Se va a quedar una locatet, entonces nos vamos a la unidad C, le decimos que la extendemos, nos coge ya todo el espacio libre por defecto, Finish y ya hemos recuperado el espacio que habíamos utilizado. Y hasta aquí esto sería resetear eh, el PC eh, guardando nuestros ficheros y sin guardarlos. Pero ahora, ¿qué ocurre si resulta que nosotros eh, no podemos ni siquiera acceder a Windows? Porque esto que hemos hecho es una solución accediendo a Windows. Pero ¿qué ocurriría si yo no puedo ni siquiera acceder a Windows? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver lo que, lo que haríamos, cómo lo haríamos. Vamos a hacer sin out, porque nos podríamos encontrar con diferentes situaciones. Está es la situación en la que yo accedo aquí, veo mi, mi usuario, lo que pasa es que cuando lo pongo no soy capaz de acceder a Windows, porque está corrupto por, por mil cosas. Entonces, una de las opciones que tengo es, y os voy a voy a ver si puedo poner el teclado en pantalla, para que veáis lo que hago, es, presionamos lo que es, se llama Shift, es en realidad la, letra de la tecla de mayúsculas. Yo, con mi tecla de mayúsculas de la izquierda de mi teclado, sería esta, no me funciona el, lo que voy a hacer. Pero con el de la derecha, con ese sí. Entonces, le cogemos, venimos aquí, le damos a Restart, no, no dejamos de presionar la tecla esa y vamos a parar al mismo menú donde Al menú donde podemos hacer lo que habíamos hecho anteriormente, pero desde dentro de Windows. Vamos aquí, Robleshoot, Shoot, Reset this PC. Y tenemos las dos opciones que habíamos visto antes, guardando los ficheros y sin guardarlo. Vale. Ahora, volvamos a Windows. Bueno, pues ahora vosotros me preguntaréis, vale, pero Guillermo, yo ni siquiera soy capaz de arrancar mi ordenador, ni siquiera llego hasta esta pantalla donde pone Guillermo. Vale. Windows, cuando nosotros cogemos y eh, bloqueamos su inicio de, de su sistema operativo de manera fortuita, si esto ocurre durante tres veces, pues él directamente arranca en, ese, en este sistema de recuperación que os he enseñado, en este menú de recuperación que os he enseñado. Entonces, para que esto ocurra, lo que tenemos que hacer es, en un equipo normal, pues ir al botón donde se, se inicie vuestro PC, entonces lo iniciáis, y cuando veáis que va a arrancar Windows, entonces lo dejáis apretado el botón, el botón durante 3 segundos, y se volverá a iniciar, se reiniciará el PC, se apagará, se volverá a iniciar, le da... perdón, se apagará, ¿vale? le dais otra vez, se volverá a iniciar, cuando vaya a arrancar Windows, antes de que incluso arranque, le dais otra vez al botón, cuando salga esta redondita que sale Windows que va a arrancar, le dais otra vez al botón, 3 segundos, se apagará. De nuevo, hacéis la misma operación, lo volvéis a encender y cuando salga la redondita de Windows, le dais al botón otra vez, 3 segundos. Se apagará y la siguiente vez que se inicie, se iniciará directamente en el menú de, de recuperación. Y esto os voy a explicar, os voy a enseñar cómo, cómo ocurre, pero yo lo voy a hacer en la máquina virtual, porque no, no es una máquina física esta y no lo puedo hacer mal. Lo voy a simular. ¿vale? Le voy a dar aquí a reinicio, restablecer. Y esto es como si yo le diera al botón. De, de, de reiniciar la máquina, ¿vale? Se está reiniciando, está ahí, le doy otra vez al botón, vosotros le tendréis que dejar tres segundos el botón apretado para poder hacer esto mismo, otra vez, otra vez lo hago, ¿Eh? ¿veis? Preparing Automatic Repair. A sacar esto de diagnóstico de PC y entonces aquí cogemos le damos a Advanced Options troubleshoot igual que antes y Reset This PC. El problema que tenéis con esta solución es que qué pasa si tenéis algún archivo que queréis guardar ¿Eh? lo que podéis hacer es veniros aquí a Advanced Options y abrís Command Prompt Vale. Entonces hay un, hay un comando que se llama eh, xcopy. Bueno, lo primero que tendréis que hacer es ver de poner un, un USB, porque si no, ¿dónde vais a guardar la información que queráis sacar, ¿verdad? Pues ponéis esto, this disk. Primero abréis this part, this disk, y vemos que en este caso solamente tengo la unidad C, el disco cero. ¿Vale? que este que eh, cuando arrancas en este modo es la X, vale. Entonces qué haríais? Pues pincharíais vuestro USB en el PC y de nuevo le pondréis list disk para ver que efectivamente ese PC, esa nueva unidad está ahí. Estaría aquí esa unidad, vale. Entonces salís con exit, no, perdón. Antes de salir le ponéis list volume y entonces podríais ver Cuál es vuestra la unidad de vuestro. de vuestro de vuestro pendrive. Porque lo pondría ahí letter y os pondría la unidad. Entonces cogeríais. Luego, le, ahora sí le daríais exit. ¿Vale? Y entonces, sabiendo ya cuál es la, le, la letra de vuestra unidad donde vais a guardar los datos, lo primero buscaríais en C2 puntos. Pues buscaréis lo que os interesa, vuestros archivos, lo que queráis guardar, y luego utilizaréis este comando. A ver si funciona esto ahora. No, no funciona. Bueno, pues utilizaréis Xcopy. A ver si reconoce Xcopy. Vale, sí. Xcopy. Bueno, no me reconoce bien el teclado porque no lo he. Xcopy contra barra. Puntos contra barra y aquí eso sería el source, o sea, o el origen de datos, pues la carpeta que quisierais, vale, y entonces aquí luego vendría la letra del volumen que, que es que habéis visto que pertenece a vuestra unidad de USB. Podríais poner aquí, imagina que se ha convertido en la unidad, yo que sé, E, ¿no? ¿Vale? E, eh, y le podéis poner backup. Y, ahí. y le decís que os lo meta todo ahí. Y esto lo que va a hacer es copiar todos los archivos de la carpeta que le indiquéis, y todas las carpetas que haya en esa carpeta, y todos los ficheros que haya dentro de esas carpetas, va a coger y copiar de manera recursiva y lo va a dejar todo en esa unidad de USB en esa carpeta, en backup. Entonces, una vez que habéis, reali una vez que habéis realizado esa operación, pues ya podéis veniros aquí hacer el troubleshoot y hacer el reset del pc ¿Eh? bueno y por último vamos a ver eh, cómo haríamos para formatear completamente un pc desde cero esto sería el caso yo que sé que tuviéramos muchos que tuviéramos muchos virus no quisiéramos dejar nada y no nos fiásemos lo que, querríamos empezar desde cero pues os voy a, os voy a mostrar cómo sería voy a voy a ponerme, digamos, desde el principio y os muestro cómo se hace. Bueno, dependiendo de eh, si podéis acceder a vuestro PC o no, podréis realizar esta operación directamente desde el PC que pretendéis formatear o lo tendréis a lo mejor que realizar esta operación si no podéis arrancar el PC que, eh, que, que pretendéis formatear, pues tendréis que realizar esta operación primera que os voy a mostrar ahora desde otro PC. Os venís aquí a esta página web, microsoft.com es, es software download Windows 10, y le dais aquí descargar ahora la herramienta. Vale, aquí os dice para empezar, necesitas tener una licencia de Windows 10 y luego podrás hacer... no. no No, no os preocupéis de esto. Si vosotros lo que estáis haciendo es formatear un PC, o sea, es formatear un PC que tenéis y vosotros tenéis una licencia de Windows que le llaman OM que era una licencia que comprasteis o que os o que usaron para instalar el sistema operativo en SPC cuando vosotros formateáis SPC automáticamente se activará la licencia porque en los servidores de Windows ya ha quedado registrado que SPC tiene esa licencia de lo único que os tenéis siempre eso sí que preocupar es de aseguraros que habéis comprobado que vuestro sistema operativo pues cuál es qué versión es para luego instalar la misma versión porque si instaláis una versión diferente entonces no se os activará automáticamente vamos a ver cómo se mira simplemente la versión es muy sencillo eh, pero bueno vale, cogéis os venís aquí eh, system 10 enterprise bueno en este caso es una evaluación ¿no? pero sería puesto esto sería home o profesional normalmente es profesional bueno pues esto os tendréis que quedar con ese dato vale entonces luego como os iba diciendo venís aquí descargar la herramienta le dais aquí eso lo descargará sin problema yo ya la tenía aquí descargada entonces introducís un usb un pendrive en vuestro pc y le dais aquí supuesto necesitáis conexión a internet para poder realizar esta, esta operación voy a detener mientras esto arranca jolín arrancó súper rápido después de que parar el vídeo bueno eh, vale pues aceptamos los términos vale, entonces nos dice ¿qué desea hacer actualizar este equipo ahora o quiere crear un medio pues quiero crear un medio siguiente podéis utilizar o no las estos recomendadas de este equipo. Si estáis haciéndolo en otro equipo, os va a poner la arquitectura automáticamente, pero imaginar que vuestro equipo resulta que no es esa arquitectura, entonces desmarcaríais eso y pondríais 32 bits. Normalmente ya todos los PCs últimamente son 32 bits, pero bueno, podría ser que, que el vuestro no lo es. ¿Dónde lo veríais? Pues donde hemos visto lo otro, pues aquí también lo pone, 64 bits pues aquí os pondría 32 bits. Pues si es vuestro caso, pues entonces solo tenéis que desmarcar este pinchito. Si lo estáis haciendo en otro PC, si lo estáis haciendo en el mismo PC que vais a formatear, pues ya directamente os lo cogerá y marcar lo que es lo vuestro, ¿vale? Pero bueno, nosotros podemos utilizarlo porque... No, de hecho nosotros no deberíamos utilizarlo, pero da la casualidad que es vamos a formatear lo mismo. Vamos a español, le damos siguiente, unidad flash USB bueno En mi caso, debido a que tengo un problemilla con el USB, no me está detectando la unidad. Pero bueno, a vosotros os la, os la detectaría aquí y lo único que tendréis que darle es a siguiente. Os va a descargar el sistema operativo, la, la última imagen. Lo bueno de este sistema es que siempre va a descargar la última imagen. No, es una, no, no necesitáis tener una imagen guardada ni nada de eso. Eh, una cosa que quería comentar es que... Con, este, con esta forma de, de instalar Windows, no, que os preocupa, no tenéis que preocuparos de una cosa que se llama Secure Boot. Que es un nuevo sistema que Windows utiliza. Bueno, no es que sea un tema de seguridad, es simplemente para asegurarse de que los bootloaders que se utilizan están firmados, son válidos para Windows 10 y están de alguna mente. Son, están firmados por Microsoft. Están asegurados que son válidos para cargar su programa. Esto porque hay algunos programas que se utilizan por ahí, por ejemplo hay un programita que se llama Rufus, que se puede utilizar también para crear un disco o una unidad de arranque, pero el problema es que, claro, no está firmado por Microsoft y para que tú, para tú poder instalar el sistema operativo tienes que deshabilitarse Secure Boot, que no es que sea un gran problema ni un, un gran perjuicio, porque tampoco este ofrece una gran seguridad, pero, pero bueno, Utilizando ese sistema no tienes que deshabilitar nada en la BIOS, como el boot ni, ni hacer nada de esto. Entonces le das aquí a siguiente y te creará tu USB. ¿vale? Entonces una vez tú tienes tu USB creado, y ya lo podríamos cerrar. vale Yo en mi caso, como... Como en el USB no me lo reconoce, en la máquina virtual lo que me cree es un disco y, si no me equivoco, lo tengo cargado ya. Vosotros tendréis que coger y meter el USB... Vaya, pues no lo no tengo cargado. A ver un momentito mientras lo cargo. Vale, ya he metido mi disco en la máquina virtual, que sería como si vosotros metierais vuestro USB en... Vuestro pendrive que habéis hecho Con la herramienta de Windows En vuestro, vuestro PC Y ahora lo que haríais sería Cuando in... yo voy a reiniciar El PC Y cuando reiniciase vosotros Tendréis que darle en algunos PCs A suprimir, en otros es al F8 Y os sale el menú de arranque En el que podéis elegir Arrancar desde el USB Es diferente en diferentes PCs Y tenéis que intentar buscar en internet Cómo se hace para arrancar eh, para arrancar el menú de arranque desde USB en vuestro tipo de PC. Normalmente, ya digo, es suprimir o F8. Al establecer... Ahí va. Eh, ¿Habéis visto que salía eh, darle una tecla para arrancar desde el DVD? Yo le he dado. A vosotros os saldría lo mismo. Bueno, si vosotros vais al menú de F8, no tendréis que arrancar desde el DVD, arrancaréis desde el USB. Vale, Language Sub Install es... es. porque yo he elegido inglés en el. En... cuando he creado el, el disco con la herramienta. Vosotros lo podéis poner en español, ¿eh? Y esto es importante que lo pongáis bien. Porque si no luego, os... si tenéis que escribir por algún motivo, pues tendréis un problema. Porque no, no os reconocerá las teclas y.. Vale. Spanish siguiente y ahora os mostraré por qué. Porque aquí, antes de formatear el PC, todavía estáis a tiempo de entrar aquí y hacer lo mismo que os he mostrado que se podía hacer antes. Coger y coger Entrar en el command prompt y mediante utilizando eh, xcopy, pues copiar los ficheros que queráis guardar a vuestro pendrive, a un pendrive o a, un, a, a cualquier dispositivo externo que tengáis, entonces lo, lo meteríais con Dispart, miraríais qué unidad listaríais los volúmenes, miraríais qué volumen pertenece esa, esa unidad que habéis metido y copiaríais con Xcopy los ficheros que queréis guardar. Aquí hay otras opciones, como el System Recovery o el System Restore, que es en el caso de que habéis hayáis hecho un habéis guardado un punto de restauración en el sistema a un, a un punto momento anterior o si tenéis una imagen de recovery que habéis creado pero bueno, esto es para, sería para otro vídeo donde lo podríamos ver cómo, cómo funciona de hecho, sí, creo que voy a hacer una encuesta y si queréis que haga un vídeo me lo podéis decir, me lo diréis vale, pues bueno, vamos a ver cómo haríamos ahora eh, bueno, ahora tendremos que volver a hacer eh, esto de arrancar vaya, no me ha dado tiempo Vale, ahora sí. Vale, Inclusioned States. Si le doy a, a la S directamente, yo nunca me acuerdo de hacerlo, pero supone que es más rápido. Podríamos ver esta misma operación. Vale, Aquí esto sí. Dice, nos pide por la aquí, Vale, pero habíamos dicho que como lo que estamos haciendo es formateando un PC en el que ya teníamos, o sea, estamos formateando un PC en el que ya habíamos activado la clave. No, no vamos a, no estamos formateando otro PC, por lo tanto yo puedo decir, no tengo la clave de producto, porque luego me lo activará automáticamente. Ahora, ¿os acordáis? Os dije que era muy importante acordarnos de cuál era la versión. De nuestro sistema operativo y por ejemplo en nuestro caso imaginaos que he mirado y era windows pro el siguiente bueno pues ya he visto cuál había sido el problema creo que esto cuando a la hora de que cuando yo creé la imagen cuando yo con esta herramienta que os he enseñado creé esta imagen lo hice creándola en, en inglés de Estados Unidos y claro y acepté los términos en inglés y claro ahora estaba intentando instalar la imagen en, en español y entonces claro me decía que no encontraba los términos aceptados entonces ahora a vosotros eso no creo que os ocurra si vosotros elegís el mismo idioma o sea a la hora de instalar instaláis en el mismo idioma que, que habéis creado la imagen pero bueno mira ya sabemos una cosa más le damos siguiente y Hacemos un custom install. ¿Vale? Lo que está bien aquí es coger y... Habremos, sobre todo, quitado nuestra unidad de USB donde hayamos guardado lo que sea. Entonces, borramos tranquilamente todas las particiones. Lo podemos borrar todo. Esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera. Todo morado para que lo tengamos completamente limpio. Entonces ahora eh, cogemos, le damos a siguiente y nos va a empezar a instalar Windows. Voy a parar, voy a parar la, el vídeo porque esto es lo de siempre. Bueno, esto, esto tarda lo suyo. Y, y a mí se me ha ocurrido que, bueno, no sé si lo he dicho ya, por si acaso, antes de que formateéis si ¿Os era posible acceder al PC? Podíais haber hecho lo mismo que hice antes cuando estaba haciendo el reset. Os expliqué que hacíamos el reset. Y puedo poner el vídeo donde, donde lo hacía. Pues para Como que... Aquí, para, más que nada para poder ejecutar la segunda opción y que no perdáis ese driver. Pues lo que se puede hacer sería... Vendríamos aquí para no perder drivers o datos. List Management. Y, ¿Y si varíamos no un USB... Un, es el encado del volumen. Utilizaríamos un poquito de espacio libre que tengamos en nuestro Exacto. propio disco claro. para guardar, ahora lo veréis, esos drivers. Vamos a, por ejemplo, vamos a coger, eh, vamos a coger la calculadora. Bueno, esto me lo sé directamente, 4096, sí. que son 4 gigas. Pero vosotros podéis poner 20 gigas sí. si los tenéis de sobra. Multiplicáis 20 por 1024 y lo ponéis ahí. Ahí Dios tenemos crea. 4 gigas. Creamos un volumen simple. Le damos la primera unidad que esté libre. Y le ponemos aquí data backup. Ahí ahora tenemos en nuestro equipo. Vamos a tener disponible otra unidad que se llama data backup. Entonces ahora coge. vale, Y aquí en el data backup. Pues podemos guardar en vez de los drivers que habíamos guardado en este caso, pues podemos guardar datos que queramos salvar. Y si no, si no tenemos un USB a mano ni nada donde guardarlo, pues lo guardamos aquí. Y luego a la hora de formatear, eso sí, nos acordamos del espacio que hemos asignado aquí y sobre, tal, y sobre todo a la hora de, de destruir, como hemos visto, destruir las diferentes particiones para poder crear, para poder instalar Windows, no destruir esta, este volumen donde, hemos, donde estamos utilizando para hacer backup. Ojalá, espero que esto se entienda. A ver, vamos a ver cómo, cómo sigue nuestra maquinita. Ahí está. Getting ready, dice. Bueno, pues nada, seguir esperando. Bueno, pues ya se formateado. Y vamos a ver aquí. Nos dice, bueno, que elijamos nuestra región. Pues. ya nos va a hacer todas las preguntas de costumbre, que es un poquito pesado. Vale, entonces nos dice... Eh, ¿Qué tipo de setup quieres? ¿Es para una organización o para uso personal? Pues en nuestro caso, por ejemplo, para uso personal. Vale, nos dice... Vamos a añadir una cuenta. Vale, entonces aquí te está pidiendo que añadas eh, tu cuenta esta de Microsoft que te la crees si no la tienes ya o podemos hacer lo que yo hago siempre que es vengo aquí me dice eh, que, que mejor hagas eh, signing que mejor te logues con tu cuenta de microsoft para tener acceso a todo lo que te ofrecen pero bueno yo prefiero tener una experiencia limitada porque quiero un usuario local aquí te va a hacer las tres preguntitas yo siempre pongo cualquier chorrada. Para hacer estos vídeos, cualquier chorrada. Pero si esto es para vosotros, pues hacer tres preguntas que luego recordéis la respuesta. Y que por supuesto no lo sepan otras personas. Porque os podrían hackear la cuenta tranquilamente. ¿Vale? Pues yo pongo aquí cualquier cosa. Gatito. Y pongo lo mismo las tres preguntas. Pero lo hago más que nada para poder avanzar rápido. Vosotros tenéis que hacerlo... no respondáis, no pongáis cosas que realmente, aquí pone por ejemplo ¿Cuál era el primer nombre de tu primo más de tu primo mayor? Y entonces tú pones, podrías poner ahí claro, si es alguien de tu familia te lo podría hackear, entonces tú pon algo que tú sepas pero que no sea la información correcta No sé si me explico Bueno, ojalá que sí Vale, aquí te pregunta por el tema de la reconciliación de la recon reconocimiento de voz es interesante a veces usarlo a mí no me gusta personalmente yo siempre creo que no es para esto de este esta aplicación que tiene que te reconoce la voz y puedes hacer cosas mediante la voz también sirve para personas que tengan problemas físicos que no que, que no puedan escribir o algo pues pueden utilizar el equipo mediante la voz esto es para tu localización pues para el mapa para ofrecerte rutas y cosas Puedes poner que sí, eh. Yo pongo que no, por tema de este test. Esto es por si pierdes tu dispositivo, pues que te lo puedan encontrar. Vale, pues, como eso es una máquina virtual, no, pero bueno, si vosotros fuera un portátil o algo, para que, por si lo perdéis, poder encontrarlo. Esto es para enviar temas de diagnóstico, cuando tenéis problemas... Esto ayuda más que nada, no os va a ayudar mucho a vosotros directamente, sino que ayuda a Microsoft a resolver incidencias masivas que tienen muchos usuarios. Entonces yo... No envío todo, no todo o sea requerido y opcional, sino solamente envío pues requerido. Porque si no estás subiendo todo el rato datos y te está molestando constantemente... Y, esto es por si tienes un, un, pendrive, un, ay, perdón, un pendrive, una pluma que puedes escribir en tu PC o tal, eso es re, una mejora para el reconocimiento de tu escritura. Yo no tengo nada de eso. Voy a aceptar. Y esto es un tema para también diagnóstico estás dejando a Microsoft que coja información de cómo va tu dispositivo. No es nada personal, solamente cómo funciona tu dispositivo, qué problemas tiene técnicamente hablando. Esto lo quito, digo que no. Y eso sí, esto aquí diríamos que no, pero mejor es decir casi que sí. Porque al final, eh, si te tienen que poner eh, eh, anuncios, te los van a poner. es Navegador y eso pues casi mejor que te hagan, que te puedan dar anuncios personalizados porque si no te pueden poner anuncios que no tienen nada que ver contigo y encima aún te van a poner porquerías y cosas que no... Entonces, yo pongo que no, pero si pones sí, pues casi mejor, creo. Esto te dice do more across device activity. Esto es va grabando la actividad que hagas en tu equipo. Así luego puedes recuperarla si en un momento dado necesitas saber qué hiciste o qué dejas de hacer. Yo le digo que no. Y también aquí te ayuda, te dice, te habla de Cortana. es para Te, te va a reconocer la voz para que Cortana funcione correctamente. Que es el asistente por voz que comentábamos. Y yo le digo que no ahora. Ahora va a tardar un ratillo en prepararlo todo. Bueno, pues aquí lo tendríamos. El PC completamente formateado. Nos rogaríamos. Tardará un poco en arrancar un poco esto, porque normalmente tarda porque tiene que crear perfil. En este caso pues no, ha sido bastante rápido. Esto a mí no me gusta. Vale, y ya lo tendríais. Como comentaba, si vosotros teníais... ...estáis formateando vuestro propio PC... ...o sea... ...estáis formateando el PC... ...o sea, no estáis formateando otro PC nuevo... ...que os habéis comprado... ...sino que es el mismo que teníais ya... ...porque os funcionaba mal... ...pues aquí vendréis... ...y esto se os activará automáticamente... ...se os activará solo... ...pero... ...y siempre que habéis instalado la misma versión de Windows... ...que teníais anteriormente... ...pero si estáis formateando un PC nuevo... Estáis utilizando este mismo proceso para formatear un PC que os han dado, os han regalado, lo que sea, claro, no tendréis este sistema que os he enseñado, os hará falta una licencia. Eh, yo hay una hay una, una página web que se llama GBG Mall que ofrece licencias muy bien de precio. Os dejo abajo ahí en la descripción del, del vídeo los links. Hay una para Pro, para Windows 10 Pro. Creo que sale 17 euros la licencia. Está bastante bien de precio, sinceramente, para lo que valía antes. Es una licencia OEM, que significa que solamente os servirá para ese equipo. Que, que de esto, si intentáis luego lo mismo, eh, necesitáis formatear un nuevo PC que os den, esa licencia no os valdrá porque es una licencia OEM. Eh, os dejo para Windows Pro y también para Windows Enterprise Long Term Service Branch. Service, perdón, service channel. ¿Qué es esto? Pues Long Term Service Channel significa que ahora, ahora Windows, pues dos veces al año, aparte de las actualizaciones de seguridad, que eso se siguen descargando de forma normal, hay una cosa que se llama eh, descargas de funcionalidades. Pues ocurren dos veces al año. Eh, en este caso, con el, long, con el Long Term Service Channel, esta descarga de funcionalidad no ocurriría, sino que tenéis tiempo largo sin que nada de esto se descargue al final pues casi casi va mejor eh, tener el long term service channel que estar utilizando los canales que van sacando los nuevos las nuevas branches digamos porque en ocasiones pues el nuevo branch que sacan pues tiene problemas y te causa algún problema en el sistema y, y bueno y te la lía más que más que mejorarte nada que luego, siempre por eso Microsoft suele arreglarlo, no sacando algún parche o algo, pero bueno, siempre te causa algún contratiempo. Que mira, con este tipo de licencia, yo desde mi punto de vista, pues te la ahorras. ¿no? Eres un usuario normal, no tienes por qué estar instalando fichos cada torpedes al año. Hay historias, quieres tener tu entorno tranquilo, que, que no te molesten, bien instalado todo y, y ya está. Bueno, os dejo ahí. Ahí en la descripción de, del vídeo os dejo todo, las licencias, os voy a dejar los comandos de PowerShell que hemos utilizado, el comando de Xcopy, voy, voy a poner también diferentes capítulos para las diferentes cosas que hacemos y si os ha gustado este vídeo darle al like, eh, suscribiros para, tener, para ver muchos más vídeos y estar pendientes de la encuesta que voy a hacer para ver cómo funciona esto de crear un disco de recovery y cómo hacer un recovery. Eh, un saludo, que vaya muy bien.